Hola Sofía. Hola, bienvenido. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Te sabes la contraseña del wifi? Por supuesto que la sé, pero me temo que no se me permite desvelarla. Debes preguntarle al administrador. ¿Y cuál es el correo del administrador? Aquí te dejo el correo del administrador es admin-gsi-dip.upm.es Muchas gracias, Sofía. Eres la mejor. Me alegro mucho. Aquí estoy para lo que necesites.